Hola, buenas noches, buenas tardes. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Diego, acompañado de tus tambores, Katherine, Ana, buenas tardes, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Eh, bueno, eh, quiero, de pronto alguien me puede contar quién, quién, a quiénes tenemos ya, si tenemos gente, si esperamos un ratico a que se conecten más personas. Eh, Laura, si quieres me das, me haces señas. Eh, por ahora lo que queremos es contarles que, que Boroló, que es una iniciativa de Artemisa y de 070 eh, se crea como un espacio y un, un espacio digital y humano para hablar sobre la protesta y la movilización social y eso es una de las cosas que haremos esta tarde, hoy, 5 de mayo de 2021 en unas, con unas antecedentes de una semana llenas de, de violencia y de preocupación y de unos y de unas respuestas o no respuestas por parte del gobierno frente a la violencia que está ocurriendo eh, entonces eh, ustedes me dirán si esperamos a que se unan más personas, le damos el saludo a las personas que vayan entrando en este instante y eh, por ahora les voy contando quién nos van a acompañar eh, vamos a estar con Ana Erazo y comienzo contigo porque el corazón de muchos de nosotros está en Cali, concejala de Cali, muchas gracias por acompañarnos, solidaridad total contigo y con los tuyos, estamos también con con Katherine Rodríguez, de DH Colombia, y vamos a estar con Jonathan Bock, pero está en este momento en el Senado, y contamos con el concejal de Bogotá, Diego Cancino, quien está en este momento, desde Los Héroes, yo oigo tambores, así que asumo que la situación aún está en festejo y en resistencia artística absoluta. Y creo que que podemos arrancar con las preguntas a las que, que nos traen esta tarde acá y tal vez la, la, la primera pregunta eh, sería casi que desde ustedes como personas cómo están viviendo esta semana, digamos, más adelante quisiera por supuesto Pasar a una conversación de un carácter más técnico desde sus lugares de trabajo, pero como personas y como ciudadanos colombianos, cómo han estado esta semana, en qué lugares han estado y cómo han seguido o participado activamente de estas manifestaciones. Si quieres, empiezo contigo, Catherine. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación. Primero pues me quiero presentar. Eh, yo soy Catherine Rodríguez, pertenezco a la Asociación Red de Defensores y Defensoras de H. Colombia de Derechos Humanos y nosotros adicionalmente también pertenecemos a Campaña Defender la Libertad, que es una red de organizaciones defensoras de derechos humanos, feministas, estudiantiles, que trabajan eh, como unidamente en contra de las graves vulneraciones a derechos humanos, de la persecución judicial eh, y persecución precisamente en, en escenarios de protesta. En ese sentido pues nosotros ahorita estamos trabajando como campaña, eh, atendiendo un poco a la situación que se está viviendo y para responderte tu pregunta como persona eh, pues hay una dicotomía, ¿no? Porque está el punto de eh, que estoy muy de acuerdo con el paro, que estoy de acuerdo con todas las eh, situaciones que se exigen, o sea, con todas las exigencias que hay. Eh, estamos en un estado de cosas inconstitucionales, precisamente, y siento que la lucha eh, social es, es fundamental, es precisa, es necesaria. Sin embargo, también me siento muy angustiada por las situaciones que se han presentado, eh, frente a, a orden público y frente a las graves vulneraciones de derechos humanos que se están dando a partir de un actuar desproporcionado, violento, sistemático por parte de la fuerza pública. Esto no es, se trata de manzanas podridas, como han dicho muchas veces, sino esto es sistemático. Ellos están eh, disparando en contra de la población civil, desarmada. Desarmada y precisamente uno pensaría, y bajo lineamientos normativos, que ellos no, de, eh, primero ellos no tienen que tener armas para atender a una protesta social y las están teniendo, tienen armas eh, de fuego para atender a las protestas sociales y las están utilizando y el ejército también está haciendo, ha haciendo presencia, utilizando sus armas, dime. Yo te quiero interrumpir ya mismo porque la idea de esto es por supuesto, eh, yo diría que todos entendamos como ciudadanos nuestros deberes y derechos. Tú has dicho algo que creo que es muy importante y, y me gustaría ya arrancar y tener la oportunidad de explicarlo. Tú dices que no deben tener armas. ¿En dónde está consignado ese no deben tener armas? Esto está consignado en los lineamientos de la policía, en resoluciones de, de la policía y de precisamente... Eh, Resoluciones que datan de cómo, es, cómo se deben atender las protestas y las manifestaciones públicas. Precisamente, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, se crea para atender las movilizaciones y protestas y se supone que ellos tienen unas armas de baja letalidad, que aparte de estas armas tienen unos lineamientos de uso también. Entonces, en estas, en estas resoluciones, que en este momento no, no tengo como el punto de la resolución exacta, pero, pero en estas resoluciones se establece que las personas o la, la fuerza pública que se envía, que es necesariamente policía, que se envía a, a, hacer, a hacer, como atender estas movilizaciones, pues no tienen que estar armadas, no tienen que portar armas de fuego en el momento ni en los alrededores, nada, ellos no tienen que portar armas de fuego. Y las personas de SMAT que son enviadas a atender estas movilizaciones tienen que cumplir con unos lineamientos primero para eh, utilizar sus armas de letalidad baja, porque no son armas no letales, son armas con una letalidad disminuida. Y eh, tienen que usarlas de frente con unos lineamientos específicos y aparte en situaciones específicas. O sea, eh, las situaciones tienen que ser de orden público superior para que ellos puedan utilizar sus armas e intervenir en la protesta pacífica, bueno, en, la, en una protesta social. Yo creo que sobre eso seguramente vamos a tener que volver. Ana, de nuevo un saludo en Cali. ¿Cómo estás tú, los tuyos, tu ciudad? Bueno, un saludo para todos y todas. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación para poder seguir un poco contando lo que estamos viviendo en nuestra ciudad. Yo creo que esa es una pregunta que nos hemos hecho sobre todo entre hermanos y hermanas de... de de, de los que creemos se puede construir un país para la vida digna ha sido un momento de lo que yo acababa de decir hace, un, hace poco tiempo con una persona que me encuentro en la calle y es como un, un, una montaña rusa de emociones eh, como dice como acaba de decir Jennifer eh, son varias emociones encontradas entre la alegría, el carnaval ver toda la gente que se está despertando, que se está despertando, eh, que a las calles que se moviliza ver las plazas llenas las calles llenas los barrios llenos eso obviamente nos llena de mucha esperanza de saber que pues todo este tiempo que hemos venido trabajando no ha sido en vano eh, pero sobre todo que la gente pues ha tenido que vivir en carne propia la situación y la agudización de sus conflictos sociales y económicos y eso obviamente nos llena sobre todo de esperanza, entonces es una emoción, es una alegría, el 28 estábamos muy felices de ver tanta gente en las calles, eh, pero también se dan los otros sentimientos, cuando llega la noche que es lo que está pasando en nuestra ciudad en el día, eh, las bubucelas la alegría, la gente y los artistas cantando la gente gritando, bailando saltando resistencia pero en las noches, casi que a esta hora empieza a sentirse una angustia una zozobra eh, un miedo, porque no podemos negar que también tenemos miedo de la situación que estamos viviendo en nuestra ciudad casi que hemos llegado al punto de tener que decirle a, a los muchachos eh, que, que son los que están ahí enfrente, decirles compas, hay que resguardar la vida, vámonos para las casas eh, eh, empieza a sentirse es, esas, esas angustias frente a lo que pueda pasar, entonces en las noches lo que sentimos es eso angustia, zozobra, impotencia yo creo que hay varios días en los que son la una, las dos, las tres de la mañana y uno está casi que resguardado en su casa viendo los cinco helicópteros que han traído ido a la ciudad, sobrevolar la ciudad, eh, escuchando las ráfagas de las armas de fuego, escuchando las ráfagas también de las aturdidoras, eh, de los gases y eso pues obviamente altera los nervios de cualquier persona. Pero hablando de cómo nos sentimos, creo que es importante decir que la mayoría de los caleños y caleñas hoy nos sentimos eh, también eh, con, con una alegría de la legitimidad que estamos viviendo por otras personas, puesto que si antes decían, ay, no, es que esas acciones vandálicas, ustedes salen a manifestarse y queman el mío y hacen esto, y hoy no estamos viviendo eso, hoy estamos viviendo toda la solidaridad de la gente que no sale a movilizarse, pero que que dice Ana cómo podemos apoyar eh, toma este recurso mira compré estos sándwiches mira eh, estoy aterrada con la como la, con la forma como la fuerza pública les está agrediendo entonces esto me parece que conecta de nuevo con esa emocionalidad de entender que la gente está eh, pues eh, entre feliz y, y triste en esta situación entonces es así como nos hemos sentido viendo a cada una de nuestra gente y abrazándola a mí cada vez, ay no sé, siempre me, da, me pasa pues que obviamente eh, en el medio de estas situaciones eh, nos sentimos quebrados pero volvemos y nos vemos con otras personas y decimos cuídense mucho, yo creo que hoy la palabra ha sido esa, cuídense mucho cuando, cuando uno le dice a una persona cuídense mucho es porque sabe que ama a esa persona y que la quiere ver mañana de nuevo en la resistencia Ana, muchas gracias y en efecto, por supuesto que esta relación de Cali-Bogotá desde el 2019 con la repetición de, de algunos elementos que siempre son los mismos, llama mucho la atención y por supuesto que la solidaridad es absoluta. Diego, no sé si, si, me, si nos escuchas, yo todavía veo luz en los Ojo. héroes y cómo nos está la situación. perfectamente. ¿Cómo es Cuéntanos, digamos yo quisiera ya contigo irme más al campo, aprovechar que, que estás allí y hacerte la pregunta inicial y es eh, cuál es el, el, el, el rol que ves en este momento, por ejemplo, de, del, del, del diagnóstico de la situación actual en los héroes. ¿Cómo está? ¿Quiénes están? Eh, ¿Qué está pasando? Eh, ¿Hay algún tipo de relevo de personas? ¿Cómo, ¿Cómo nos puedes narrar lo que está pasando en este momento en héroes? Claro, Catalina, mira, estamos en héroes. Aquí no hay relevo, cata. Aquí lo que hay es gente que va llegando y deja más. Estaba la gente aquí atrás. Se la ven ahí. Se va desde los héroes hasta el puente de la, perdón, hasta el puente de la 92 más o menos. Y acaba llegando más gente. Y la gente está llena de. Pancartas de alegría, de tambores, un poco lo que decía Ana y Jennifer y Catherine, perdón, y es: en el día esto es alegría, esto es resistencia, esto es colectividad, esto es fuerza. Uno en el día sale a las calles y se llena de esperanza, se llena de vitalidad, pero por el otro lado llega la noche, como decía Catherine, y llega el régimen del terror. No cesa la noche. Pero ahí hay un relevo de personas, o siguen los mismos chicos y los mismos jóvenes, y, y, o hay un desplazamiento, es que yo sigo pensando que son otras personas, que no son los mismos los que están. Mira, acá, Catalina, y esa es una muy buena pregunta, lo primero, los jóvenes de atrás se quedaron ahí, llegan más jóvenes, pero también son de la misma actitud de los que están atrás, es decir, jóvenes... Llenos de alegría, de resistencia, que no están siendo, cero, están siendo cero violentos y demás. Esa es la gente, esa es la gente que, por ejemplo, ayer en el parque los hippies estuvimos casi hasta las nueve y media y no pasó absolutamente nada. El esmate estaba a cinco cuadras y no se apareció nunca y no hubo una sola expresión de violencia. Pero el problema, el problema es que en algunas cosas del centro de Bosa, de Ulme, de Ciudad Bolívar, de Kennedy, de Suacha, es decir, en esos centros donde se concentra mucho la, la pobreza, pero también donde hay unos núcleos de ilegalidad, y donde muchos muchachos son víctimas de estos, de, de, de estos núcleos mafiosos, y esos núcleos paramilitares, y donde ahí es donde se están dando las principales violaciones de derechos humanos, y donde casualmente estos muchachos que están haciendo estas desbandadas que son criticables como incendiar CAI, como quemar buses, pues que lo rechazamos totalmente, pues yo me niego a pensar que son estos muchachos. Los muchachos de allá probablemente estén cargados de pobreza, sea gente que vivía afuera y que le tocó venir acá con mucha pobreza, sin querer justificar, y que están siendo cooptados quizás por algunos intereses que quieren desestabilizar la democracia, que quieren amilanar la democracia. Y aquí lo que nosotros deberíamos hacer es sentarnos a dialogar eso es lo que nosotros deberíamos hacer en este momento, sentarnos a dialogar acá. ¿Cuál es la sensación? Pues la sensación es que este país está palpitando, la democracia está palpitando, pero por otro lado quieren amillanar esa democracia. Y hay un dolor, hay una indignación, hay una frustración también. Uno amanece con un dolor porque, imagínense, o sea, me llegan denuncias y denuncias, y todo lo que ustedes ven en redes, y los videos, los videos son absolutamente dolorosos. Lo que pasó en Siloé, lo que pasó en Cali. Esas masacres tan grandes, esos asesinatos, acá en Bogotá ha habido también muchas violencias, ha habido tiros, ha habido expresiones muy complejas de violencia, pero también por ejemplo en Pasco, pero también en Palmira. Bueno, Diego, yo te, te voy a soltar un minuto, ojalá que no caiga la noche para poderte seguir viendo y quiero volver a Catherine. digamos que el propósito de nosotros y en Boroló nos interesa construir una memoria colectiva en donde todas las voces y todos participemos y creemos que es muy importante hoy, en particular 5 de mayo, eh, que hablemos del tema de derechos humanos. Y en ese orden de ideas, y quiero empezar contigo, quiero preguntarte, ¿Cuál debe ser en unas circunstancias, Diego creo que ha descrito lo que todos hemos visto, una alegría y una esperanza como la que también se refirió Ana durante el día, unos cantos, unos bailes, unas arengas, sí, una periferia muy golpeada y en la noche cambia. Eh, ¿Cuál debería ser en ambos casos eh, el, la posición o el rol de las autoridades locales, tanto en el día como en la noche? Catherine, empiezo contigo, gracias. Bueno, el rol de las, de las autoridades eh, debe ser acompañar frente a la protesta pacífica eh, y social, digamos, eh, frente al, al contexto que nos estaba mostrando Diego, pues es solo acompañamiento, no necesitamos ni siquiera acompañamiento del ESMAD, o sea, el ESMAD no tiene que estar ni cerca ni en intermedios porque no se necesita, porque no hay un disturbio, porque no hay un momento en el que ellos tengan que intervenir. Necesitamos un acompañamiento y ya y un acompañamiento alejado de policía con escudo y sin arma. No necesitamos nada más. Y en las noches igual. Pero lo que vemos precisamente es que el SMAT siempre está, que no, no respeta tampoco un, un espacio no, a veces incluso está muy cerca de los manifestantes con la intención de intimidarlos y que intervienen las protestas pacíficas como, como quieren, o sea, en el momento en el que ellos quieren, sin sí, eh, precisamente eh, que haya un problema de orden público o de violencia, porque precisamente ellos debe, solo deben intervenir cuando hay focos de violencia para evitar precisamente que hayan estos focos de violencia. Es Entonces, protección. Sí, es protección. Ellos y es deben prevención. Estar... No, hay pre, digamos, hagamos la diferencia entre protección y uh -huh. prevención. Existe una protección para los manifestantes, para proteger a los manifestantes y garantizar su protesta pacífica. Ese es su legítimo derecho. Estamos de acuerdo con eso. Uh -huh. Listo. Ana, en el caso de Cali. Eh, ¿Cómo ha sido la presencia de las autoridades locales y ustedes en el lugar en el que están, en particular en el tuyo como concejala de Cali? ¿Cuál ha sido la respuesta y cómo han visto ustedes el actuar de la autoridad? Bueno, en el caso de Cali ha sido bastante lamentable la actuación de Jorge Iván Ospina. Eh, debo decir que desde el primer día que se dio pues toda esta estrategia de terror, porque para nosotros sigue siendo una estrategia de terror que fue igualmente utilizada en el 21 de noviembre. Eh, pues lo primero la primera respuesta es que el alcalde como autoridad local es el primer garante de los derechos o sea él, eh, como tal como lo dice jennifer tiene que garantizar nuestro derecho a la protesta pero todo lo contrario apenas pasa esta situación lo que hace es que le abre paso al gobierno nacional para que llegue el ministerio de defensa eh, una vez llega aquí el ministerio de defensa como decimos los caleños perdimos porque claramente lo que se dio fue la, toda la introducción de la fuerza pública para, eh, pues para dispersar la manifestación, pero sobre todo para actuar de manera eh, de violación de protocolos de, de derechos humanos. Esa vez, Ay, Perdón, te interrumpo porque ahí estás diciendo algo que es muy importante, el dispersar y no permitir la manifestación eh, atenta contra los derechos humanos. Eso, está, eso. eso es así de claro. Exacto. Entonces, okay. frente, frente al, al segundo día de movilización, la tarea era hay que dispersar la movilización social. Y, el, y ese dispersar la movilización social fue con toda la mano pesada de la fuerza pública. O sea, aquí no hemos tenido un solo día en el que no tengamos muertos, un solo día en el que no existan desaparecidos hay violaciones, hay casos de violaciones de, eh, eh, físicas eh, y sexuales a mujeres hay desapariciones o sea, todo la, todas las, las, las violaciones a los derechos humanos se han dado en el marco de que se viene aquí toda la mano fuerte de la, de, de la fuerza pública en cabeza de Diego Mulano, el alcalde casi que es el que pide de entrada el Consejo Nacional de Seguridad en la ciudad y le abre la puerta al uribismo para que venga a la ciudad. Eso es algo que de, de entrada lo leímos de manera negativa al alcalde y lo que más me duele, lo que más me molesta, lo que más me indigna en este momento, porque yo tengo, en estos momentos nosotros estamos supremamente distanciados de Jorge Iván como curul y como parte de, su, de Ciudad de Movimiento, es que eh, Jorge Iván, cada vez que sale a hacer una locución, se pronuncia sobre los, los vándalos, sobre el hecho del vandalismo y sobre la mano dura que hay que tener sobre el vandalismo pero no se pronuncia sobre los casos de violación de derechos humanos que se están dando en la ciudad y eso es lo más lamentable y yo se lo he dicho, alcalde así como usted sale a darle fuertemente al tema del vandalismo que yo insisto, es una estrategia también que se está utilizando en la ciudad para legitimar la fuerza pública, dele duro a la fuerza pública, o sea, ¿dónde está su confrontación directa con el gobierno Iván Duque por toda la violación de derechos humanos que estamos teniendo aquí? En ese caso eh, he decidido también eh, en, una, en una situación política, es una decisión política alejarme de lo que pueda hacer la institucionalidad. Eh, hace dos días el alcalde de la ciudad convocó a los congresistas, convocó eh, a los concejales para de manera casi que desesperada en un trino a las 12 de la noche y en esa reunión lo único que se hizo fue plantear una cumbre eh, institucional que hasta ahora no hemos visto resultados. Además hacen una rueda de prensa en la que salen a decir cosas que no son negando los asesinatos de la ciudad, negando las cifras de asesinatos en la ciudad y esto es encubrir a la fuerza pública y es en cubrir el terrorismo de Estado que estamos teniendo en este momento en la ciudad. En ese sentido, pues yo creo que eh, mi, mi, lado, mi, mi, mi lugar como concejala es, es estar del lado de la gente y hemos trabajado, no digo que como curul, porque lamentablemente esas curules en este momento no sirven para mucho. Pero sí como lideresa social, estando de lado de la gente, tratando de trabajar en función de lo, de lo humanitario sobre todo y acompañando los puntos de movilización, tratando de llevar lo que más se necesita, que en este caso son primeros auxilios, alimentos… Perdón, te interrumpo, quiero hacer una pregunta y pido disculpas a quienes nos están acompañando por mi ignorancia, pero estoy segura que si yo no sé, seguramente habrá otros tantos que no lo sepan. ¿En Cali funcionan también alcaldías locales o administraciones locales eh, independientes o que de pronto también tienen otro partido distinto al del alcalde? No, Cali sí se ha constituido como un distrito, pero eso se dio hace apenas dos años y todavía no ha aplicado el decreto de distrito. Entonces, en este caso, lo que tenemos son ediles, tenemos más de 350 okay. ediles, pero okay. no tenemos menores. Okay. En concreto, y yo quiero cerrar porque es que esto sí necesito decirlo, en concreto Jorge Iván le dio la espalda al pueblo Cali. Le dio la espalda al pueblo caleño, le dio casi que toda la... le, le permitió al, al gobierno nacional, al, al Ministerio de Defensa que tome decisiones en términos de seguridad en la ciudad y eso, eso nos ha traído a nosotros una fuerte violación de derechos humanos. Bueno cerrando con tu pregunta Diego, ¿me escuchas? ya está cayendo la noche, y además pareciera que les va a caer agua Como... te escucho perfectamente listo Diego, la pregunta es para ti entonces hablemos de Bogotá ¿cuál ha sido el actuar y qué se espera? O, de nuevo en, en todo esto, lo que ha pasado en estos cinco días sobre el actuar de la, y las decisiones, la toma de decisiones hecha por parte de las autoridades locales en Bogotá ¿Me escuchaste? ¿Catalina, me escuchan? No, te voy a volver a hacer la pregunta. Eh, <risa> Creo que lo estamos... ¿Qué pasó? No, uno oye un chiflido y se angustia. Donardi. Dime mi casa. Dime, eh, Diego, la pregunta, es, la pregunta es, ¿cuál ha sido el proceder y qué... Digamos tú, desde tu lugar, ¿cómo ves las decisiones que han sido tomadas por las autoridades locales en Bogotá? Bueno, creo que perdimos a Diego. No, no... Eh, le voy a pedir a Laura o a Goldie que me ayuden a cuando tengamos súper garantía de que estamos bien para poderle volver a hacer la pregunta y yo voy a seguir con Ana y con Catherine. Eh, ¿Cuáles son las herramientas que tienen los ciudadanos para poder garantizar el cumplimiento de sus derechos dentro de la manifestación? Pero estoy haciendo una pregunta para el ciudadano de a pie yo estoy manifestándome cuáles son exactamente mis derechos y sobre los cuales no puede haber de ninguna manera una, una, una, una no violación a ellos, una violación a ellos. ¿Qué, ¿Cuáles son las garantías que yo tengo en las movilizaciones? Arranco contigo, Catherine Bueno, primero pues hay que, hay que eh, no sé, aclarar que el derecho a movilizarse es un derecho constitucional. Es decir, es un derecho fundamental de todos y todas. Eh, en ese sentido, dicho por la Constitución, este derecho no puede ser vulnerado por ninguna autoridad y solo puede ser limitado frente a la ley. O sea, solo una ley que diga que lo limita en ciertas situaciones lo puede hacer, no lo puede limitar un decreto, no, no, no, o sea, sí, no lo puede limitar ninguna autoridad. Eh, en este sentido frente a la situación que estamos viviendo en pandemia, la situación de, por el, el COVID-19, no se puede asumir que eh, nuestro derecho a manifestarnos eh, pueda ser limitado en razón de la pandemia, porque no hay una ley que diga que nuestro derecho puede ser limitado. Perfecto. Eh, en este sentido, las personas que están ejerciendo su derecho, su legítimo derecho a manifestarse, su necesario derecho en una democracia como esta manifestarse, pues tienen derecho de no ser agredidos y de que las autoridades que acompañan las manifestaciones precisamente eh, protejan sus derechos. O sea, precisamente está en que las personas no pueden ser agredidas ni detenidas arbitrariamente en, uso, en, en ejercicio de un derecho legítimo. Sin embargo, pues lo que vemos, o sea, esto en, en la norma, pero lo que vemos un poco en las circunstancias... Eh, que están sucediendo en este paro y que han sucedido frente a manifestaciones y movilizaciones pacíficas, es que se presentan eh, detenciones arbitrarias y que se presentan precisamente eh, golpes, torturas por parte de la fuerza pública. Nosotros frente a estas situaciones como campaña de Defender la Libertad hemos emitido una serie de herramientas y esta serie de herramientas que buscan, pues que las personas puedan eh, acceder a la justicia frente a estas graves vulneraciones a sus derechos humanos porque es una grave vulneración que a ti te torturen o que te golpeen o que te detengan arbitrariamente o que te hagan eh, te armen un caso o, o un Catherine o... Perdón te voy a interrumpir yo soy profesora soy docente y apoyo y respeto y promuevo la legítima y pacífica protesta por parte de mis estudiantes Creo que es importante hacerlo, creo que es importante la reflexión, creo que es importante pedir, creo que es importante eh, quejarse, eh, creo que es importante resistirse. Un estudiante, dos estudiantes, tres estudiantes, los toman, los cogen de la calle y se los llevan. En ese momento, ¿cuál puede ser la respuesta y cuáles son las herramientas que como ciudadanos tienen y tenemos para poder defenderse ante lo que tú estás diciendo y según entiendo, no es legítimo? Ahí hay una violación a los derechos. ¿Cuál es la herramienta con la cual ellos pueden contar? Pues lo que nosotros recomendamos es que primero pues intenten ver quién es la persona que los está deteniendo, identificar al, al policía o a la persona, precisamente porque... En muchos casos vemos que hay policías de civil deteniendo a las personas, cosa que es completamente eh, ilegítima, ilegal, no, no, no es permitida. El caso Cuando es que... tú dices identificar, se me viene a la cabeza, y perdón que te interrumpa, se me viene a la cabeza los muchos videos y las muchas fotos que hemos visto de estos días, no de años anteriores, que quiero dejar claridad que no estoy hablando de fake news, estamos haciendo de fotos que hemos visto y que en Boroló se ha hecho a través de Colombia check Fact Checking, de que en efecto son verídicas, hemos visto que algunos policías no tienen el número de identificación, eso es en, sentido, en, en el sentido de la norma, Ana, veo que me estás diciendo que sí, por favor Ana, entonces explícame tú, ¿qué significa en ese momento? ¿Están también atentando contra nuestros derechos? ¿Cuál es, cuál es la, digamos, la ilegalidad que existe en la no identificación por parte de, de, de la policía? Bueno, pues como bien dice Jennifer, el, el, la protesta es un derecho constitucional. En ese sentido, pues hay unos mínimos. El primero de ellos, y que se ha hablado en organismos internacionales como la ONU, es que el uso de la fuerza pública debe ser el último recurso. O sea, cuando una movilización está pacífica, no hay por qué traer policías a que la dispersen. O sea, debe ser el último recurso. Lo que pasa en esas situaciones es que como hay bloqueos, pues hay mismo quienes se sienten... Eh, golpeados en su bolsillo porque no pues es que esa es la intencionalidad de parar sino pues entonces para qué salimos a hacer una movilización entonces debe haber un uso de fuerza que sea el último recurso lo otro es que la policía tiene que estar plenamente identificada policía que no esté identificada pues es paramilitar, como dice la consigna. O sea, es, la policía tiene que estar identificada, tiene que tener su número de identificación y ante cualquier caso de abuso policial, pues la persona tiene derecho a poner su denuncia ante la fiscalía por abuso policial. Lo otro es que la policía debe estar en la distancia, o sea, no, puede estar una distancia, debe estar a una distancia demarcada que no esté hostigando, porque eso en últimas termina siendo un hostigamiento a la protesta social. Y el smart no puede llegar de entrada. El smart debe estar en ciertos, en ciertos, eh, bueno, debe llamarse... El un perímetro. Exacto. El smart debe estar lejos de la, muy lejos, más lejos que la policía, porque se debe utilizar única y exclusivamente en donde haya un uso, pues, eh, de orden, de, de, que no haya un orden público que definitivamente la policía no pueda mediar. Eso es, es un derecho y la gente tiene que, por eso nosotros decimos, cuando nosotros llegamos al punto de movilización y ya hay smat pues eso obviamente es hostigamiento a la protesta social, porque no está permitido, la Procuraduría lo dice, el derecho internacional lo dice. Y en ese sentido lo que tiene que hacer la gente es eh, grabar, buscar eh, la identificación de los policías y eh, sobre todo poner la denuncia. Y tal como decía Jennifer, por eso pasa mucho que los defensores y defensoras de derechos humanos nos dicen que apenas que ocurra una detención, tienes que decir el nombre, tienes que decir la cédula, cómo te identificas porque puede ser que sea en casos de desaparición forzada, entonces lo mejor y lo que puede hacer una persona cuando está en una movilización y usted vea que se están llevando otra persona es grábelo, dígale por favor, repita su nombre repita su cédula y a la policía preguntarle para dónde se lo van a llevar en ese momento cuando se llevan a esa persona, al CAI, a la estación o lo que sea, debe existir en los puntos de CAI presencia del Ministerio del Interior, eso que sí significa que debe haber personería o defensoría del pueblo que esté eh, coordinando el tratamiento es que se le va a dar a esa persona. Eh, ahí, en ese caso, lo que hacen los defensores es irse a esos puntos para mirar cuál es la situación de la persona que ha sido detenida y, pues, eh, eh, en, en los diversos casos que se den, pues, eh, proponer por la liberación de esa persona porque está en el uso legítimo de su derecho constitucional. Perfecto. Me llama, no sabía la atención que debe haber presencia de una persona del Ministerio del Interior, dijiste. Es El Ministerio del Interior debe representarse ahí o por personería o por eh, la, la defensoría del pueblo okay. en, este, en, el, en el caso de lo que ha pasado en Cali es que la personería y la defensoría ha esta, han estado completamente ausentes, incluso la procuraduría también, en casos como los que estamos viviendo ahora, una manifestación normal de quizás no, pero en casos como los que estamos viviendo ahora necesi, en, en, en, en donde nosotros decimos esto es una especie de dictadura y guerra eh, en, urbana de baja intensidad, lo que tiene que hacer la procuraduría es estar en cada uno de los puntos y en Cali no ha pasado eso, en Cali definitivamente la personería ha estado súper ausente, sin pronunciamientos y eh, ha habido incluso encontrones entre, entre quienes son los, eh, las personas que trabajan al interior de la personería versus eh, el, el personero como tal. Ok, Catherine eh, a propósito pues, de tu trabajo y lo que haces eh, y con el equipo de personas que trabajas eh, ustedes por supuesto y lo has manifestado y lo has dicho en esta conversación que sí han visto pues que ha habido, eh, han observado y es, no solamente ustedes, todos lo hemos visto, ha habido violencia policial eh, ¿cuál, cuál es el, es decir, cómo se mide esa violencia policial de, de, cómo podemos hablar de ella para poder definir eh, el, el patrón de esa violencia policial, eh, de, como si nosotros tuviéramos cinco minutos para explicarle a un organismo internacional cómo definimos o cómo describimos el patrón de violencia que hemos visto por parte de la policía, no solamente en Bogotá, sino en los territorios en todo el país. Bueno, desde Campaña de Defender la Libertad, nosotros en este paro eh, hacemos tres atenciones, básicamente. Eh, ciertos defensores de derechos humanos se van a hacer verificación en terreno. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a acompañar a las marchas y a verificar que precisamente la fuerza pública garantice y respete los derechos humanos de las personas. Eh, como lo decía Ana, eh, son estas personas de derechos humanos las que solicitan número eh, de cédula, identificación, nombre de las personas que están siendo detenidas, un poco para hacer control de esto. Eh, otras personas eh, sistematizan esta información en tiempo real y otras personas, abogados, atienden eh, jurídicamente a las personas que están siendo detenidas eh, ilegalmente y que están siendo judicializadas. En este sentido, nosotros como campaña de Defender la Libertad hemos recopilado datos de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales, de personas que son heridas eh, en el marco del... De, de que están ejerciendo sus derechos humanos, eh, que están ejerciendo su derecho legítimo a la protesta de personas que son detenidas y que no se tiene información de ellas, es decir, que son personas desaparecidas. Eh, también llevamos registro de los allanamientos que hubo el 28 de abril, previo al, a, al inicio del paro, a ciertas personas que, que precisamente habían manifestado que iban a acudir a, a estos escenarios de par. En este sentido, pues yo te quisiera dar como las cifras que nosotros tenemos. Nosotros como campaña Defender la Libertad hemos evidenciado que hay 24 personas ejecutadas por la policía y por la fuerza pública en el marco de estas protestas. Hay 381 personas heridas por el accionar desproporcionado y sistemático de esta policía. Eh, en particular, 30, 31 personas sufrieron lesiones oculares, 24 personas fueron heridas por arma de fuego y 58 personas, eh, defensores de derechos humanos, fueron también atacados. Eh, 15 personas fueron, eh, sufrieron violencias basadas en género, esto qué quiere decir que sufrieron algún tipo de abuso, acoso sexual o acceso carnal violento. Eh, 1180 personas han sido detenidas que nosotros hemos, eh, hemos recibido la información también por denuncias. Eh, supimos de ocho allanamientos que fueron practicados el, el 28 de abril y también tenemos información de 569 denuncias de abuso de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. También frente a, a estos datos identificamos que uh, hubo 158 personas desaparecidas de las que no tenía información de, de su rastro de su paradero eh, y frente a estas cifras 23 de ellas ya pues ya, ya ya han aparecido lo cual nos parece sumamente preocupante que a hoy 5 de mayo de 2021 pues hayan 135 personas de las cuales no se sabe su paradero no se saben dónde están están precisamente desaparecidas Catherine, esas cifras son a nivel nacional sí ok muy bien. Diego, quiero saber si nos escuchas, si estás ahí, si nos puedes contar cómo está la situación. Eh, cuentan, cuéntanos, por favor, eh, cuál has visto tú que sea el accionar o las determinaciones que se han tomado desde el autor, las autoridades locales en Bogotá, no ahorita ahí en Héroe, sino a lo largo de esta semana. Pues miren. Aquí nosotros tenemos un gran reto en esta ciudad y en Colombia. Pero hablo en particular de esta ciudad. Y es que no militaricen nuestras vidas. Es que no militaricen nuestra democracia. Que no entremos, tenemos un gran reto. Y es cómo vamos a transformar este conflicto. Nosotros estamos en una crisis. Y yo entiendo la situación. Yo entiendo que no debe ser fácil. Yo no entiendo que uno ve lo que pasó ayer en 15 localidades de esta ciudad y es muy complicado. Pero si uno le da la crisis tan aguda, empieza a ceder en la se intensifica el terror, se intensifica la policariba, se intensifica la muerte, se intensifica la paz. El poder civil de esta ciudad, el poder civil de este país, tiene que mantenerse. Y eso es fundamental, eso es crucial. Ayer la alcaldesa dio una orden en un mensaje y lo dejó muy claro. No vamos a militarizar la ciudad. Pero ahí yo tengo una serie de preguntas. Y es que hubo militarización en puntos fundamentales, en puntos, en, en, en, en centros puntuales de esta ciudad. Y eso es muy complicado porque la, la, los, la probabilidad de violación de derechos humanos es muy alta. Nosotros lo que necesitamos acá es que el SBA y la policía obedezcan a la autoridad máxima de esta ciudad, que es la alcaldía. La Constitución sí quiere que es el comandante del ministerio, claro. Pero es que la máxima autoridad, la máxima autoridad política de esta ciudad es la alcaldía. A nosotros no nos puede pasar lo que está pasando en Cali. Y yo haría, yo, digamos, como ciudadano, como concejal, un llamado muy vehemente a que no haya estado de formación interior. A propósito de eso, eh, no vamos a generar una falsa alarma, pero llevamos 24 horas exactas escuchando a través de diferentes medios, a través de diferentes voces, con diferente tono, la posibilidad de una declaración de conmoción interior. Supongamos que ese fuera el caso. Eh, la conmoción interior significa que el presidente... Eh, tiene, la, tiene la potestad del máximo mandatario de asumir poderes excepcionales con las que incluso puede suspender cargos de gobernantes regionales restringir las manifestaciones sociales y asumir el control de la radio y la televisión eh, durante un periodo máximo de 90 días no, no quiero generar falsa alarma pero sí quiero que como ciudadanos y desde Boroló pues podamos plantear una situación que se ha venido rumorando y que es importante que como ciudadanos sepamos cuáles son las consecuencias en caso de que se dé dicha declaración eh, Ana, ¿qué pasaría en caso de que esto Pero, sucediera? Capa, perdón, pena, yo meto la comparada Dime Solo dos cosas puntuales, porque es que como se me va la señal Dale, dale, lo... dale Qué pena, qué pena No, qué no, pena no, dale con, con, con, con la concejal Eraso y con Cártir pero dos cosas, lo que tú dijiste es que es absolutamente fundamental, Catalina. Y eso no está pasando de manera tan clara acá en el distrito y sobre todo a nivel nacional. La información, en este momento tener información confusa, mandar mensajes ambiguos, es muy contraproducente. Tenemos que dar información muy precisa, muy clara, empezando por el distrito A mí me ha tocado bajar todos twitters porque he sido impreciso, porque no he verificado. Un mea culpa, mea culpa. Pero nosotros los líderes y los gobernantes, sobre todo, tienen que dar información absolutamente clara, pública, transparente, precisa y verdadera. Porque de esa manera se puede construir confianza. De esa manera el miedo, todo ese terror que nos quieren generar, pues se va bajando. Porque una de las fuerzas del autoritarismo es dar información de manera muy precisa y de manera muy confusa. Pues ese aspecto que tú pones es fundamental. Nos tienen en Sosora desde hace 24 horas a punta de ese estado de conmoción interior. Hágame el favor. Y que lo están redactando hace una hora. Y que va a salir en media hora. ¿Cuál es mi preocupación? Que acá hay pura alegría, acá hay pura vida. No sé, no paran de manifestarse. Me preocupa también que hay muy poco tapas, tapabocas, les debo confesar. Pero si, si declaran ese estado de conmoción interior, estos muchachos y estas muchachas, como uno salvaguarda ahí esta resistencia y estas vías que están acá. Bueno, gracias Diego. Ana, bueno, ciudadanos que... de a pie, manifestantes que como dice Diego y como lo hemos visto en muchas circunstancias, una resistencia pacífica, artística, creativa, eh, generacional además, la cantidad de jóvenes, ¿cuáles son las consecuencias para estos jóvenes que han salido? a manifestarse de manera pacífica en caso de que este rumor sea cierto. Bueno, también me gustaría aclararle a la comunidad colombiana que el estado de conmoción no sería bueno, hay, hay una posibilidad de que no sea solamente 90 días, sino que se pueda prorrogar hasta 180 días, y además de que le otorga facultades al presidente para tomarse los medios de comunicación para eh, intervenir las telecomunicaciones en lo que ellos llaman las unidades investigativas tiene un asunto muy grave que es el, eh, el poder el tener la facultad de suspender alcaldes y gobernadores y eso obviamente implicaría pues que eh, recordemos que en las ciudades principales bueno, ya esto ha cambiado un poco la percepción de Cali por lo que hemos vivido, pero la mayoría de estos alcaldes son eh, de ciudades eh, bien potentes en la ciudad son, son alternativos y eso, eso me genera a mí cierta angustia y preocupación yo creo que en este momento mira, te va por ejemplo de Cali Cali tuvo toque de queda dos días, eh, desde el 28 hasta el 1 de mayo, y nadie, absolutamente nadie, respetó ese toque de queda. El estado de conmoción también habla de un toque de queda. Lo que ha venido pasando y hemos visto en, el, en, en los territorios o los puntos de resistencia, como lo llamamos nosotros, es que son sobre todo en su mayoría jóvenes, eh, los jóvenes que son los que se ubican en primera línea, lo que llaman la primera línea, y son los que entran en confrontación directa con la fuerza pública ninguno de ellos hoy entienden que es una ley, o sea, a ellos no les importa, y a mí lo que me preocupa es que declarado el estado de conmoción esto se pueda volver peor de lo que nosotros y nosotras estamos viviendo yo creo que sería darle paso a que el, el presidente Iván Duque, no solo como lo ha venido hasta haci haciendo hasta ahora haga lo que se le dé la gana, sino que además legalice lo que está haciendo legalice la violación de los derechos humanos, y yo creo que eso es algo muy, que sería muy grave eh, sobre todo en este momento de, de represión policial para la ciudadanía eh, colombiana y lo he dicho varias veces y yo creo que lo voy a volver a repetir. En este momento lo que se está viendo en los puntos de resistencia es que por cada persona que muere en Cali es como recargar de mayor dignidad a esos jóvenes y, y a los muchachos y muchachas para salir de nuevo a las calles. O sea, es te lo digo de esta manera, en de casi que decían, eh, primero se dio antes de ayer y luego anoche decían, es que vamos a salir a vengar a nuestros muertos. Y es sin miedo a la policía, es sin miedo a la ESMAD, es sin miedo a algo ese, es sin miedo a la metralleta, es sin miedo a todos, es casi que exponerse en carne de cañón. Y me parece que eso pues el estado debería leerlo cierto y un estado de conmoción sería legalizar lo que ya estamos viendo entonces eh, la petición a todos y todas porque no vamos a tener garantías con el alcalde Jorge Iván Ospina eh, no la vamos a tener con el, el gobierno nacional con Iván Duque eh, es que empecemos a, a presionar a la comunidad internacional para que voltee la mirada ya se ha venido haciendo hoy hubo movilizaciones en varios, en varios países del mundo y creo que necesitamos seguir presionando para que eh, se pronuncien los organismos internacionales defensores de derechos humanos para que empiecen a brindarnos ellos la garantía porque aquí lamentablemente nadie lo va a hacer Gracias Ana, Catherine, en, en, en, ¿Tú qué nos puedes decir? So, ¿Quieres opinar o quieres que, aportar algo más sobre el tema de, eh, del rumor sobre la conmoción interior y las afectaciones que tendría sobre la ciudadanía esta decisión? Eh, pues me parece que la explicación que dio Ana es, es, es suficiente, eh, sin embargo, pues frente al, al derecho de, de protesta precisamente y a esta posibilidad que se le da al, se tendría al presidente de emitir leyes, pues sí vemos con preocupación un estado de conmoción interior buscando li una limitación precisamente a la protesta a través de normas emitidas por él en el marco de un estado de conmoción que le permite precisamente emitir estas leyes. O sea, como yo te contaba, la única forma para limitar el derecho a, a manifestarnos es a través de la ley. Y si él en estos estados de conmoción interior emite leyes, pues precisamente puede limitar a, a, el derecho a la protesta y legitima el actuar desproporcionado de, de las autoridades públicas, de, las, de la fuerza pública, perdón. Entonces nosotros sí vemos con mucha preocupación que esto suceda. En este sentido, dime, en este sentido, pues nosotros te, te quería comentar que nosotros como campaña también hemos emitido ciertos boletines Emitimos un boletín diario, eh, pues dando las cifras que nosotros conocemos de violaciones, eh, graves vulneraciones a derechos humanos. También hemos hecho denuncias públicas, hemos hecho alertas tempranas, hemos elevado comunicaciones urgentes a la, a, a la CIDH y también hemos eh, remitido información a la, corte, a la CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU también estamos eh, denunciando eh, frente a diferentes embajadas de lo que está sucediendo entre ellas eh, la Unión Europea y pues también con congresistas de, de Estados Unidos eh, dime no, les quería leer algo un trino que, que me acaba de, de llegar de, de José Gregorio Hernández que dice lo siguiente eh, perdónenme según José Gregorio Hernández, que fue magistrado... Según la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional desde 1992 no es válido declarar el estado de conmoción interior invocando motivos originados en actos, hechos o situaciones provocadas por actuaciones u omisiones del propio gobierno o de sus agentes. Es decir, está diciendo si ustedes mismos han, han provocado esta violencia y ustedes no han sido capaz de limitarla, pues ustedes no pueden convocar o ¿Cómo, ¿Cómo se dirá eso? Declarar una conmoción eh, interior. Eh, tenemos la siguiente pregunta eh, y creo que le, le voy a preguntar a Ana. La pregunta es, ¿qué podríamos hacer como colombianos si el presidente hace esto? Y yo quiero a, a, a añadirle algo. Yo veo que ustedes dos están en unos lugares en donde pueden hablar eh, en nombre de un colectivo en nombre de la sociedad, en el cargo público que representa Ana, por supuesto que representa un colectivo, a quienes la eligieron y en el caso de Catherine de trabajas en una organización en donde tú misma has dicho que han tenido comunicación permanente con organizaciones internacionales, entonces para poder responder esta pregunta y me uno a la pregunta es, como ciudadanos como individuos, ¿qué podríamos hacer? En el caso que se declare una conmoción Ah, bueno, pues eh, hoy precisamente estaba hablando con Alejandro, un, un, un abogado, y él me decía precisamente lo que tú leíste en el, en el, en el trino, y es que ya la constitución, la... La jurisprudencia ha emanado también algunas sentencias sobre pues, cómo, no se, cómo, cómo se limita el estado de conmoción. Yo creo que es importante que empecemos con los grupos jurídicos a indagar qué podemos hacer en función de este estado de conmoción, porque insisto, quieres estar en estos momentos en puntos de resistencia, pues no... No no, no no, van a ser válidos este tipo de situaciones, no lo han hecho durante todos estos días, no lo van a hacer después. Yo creo que toca eh, meterse más por el lado de lo jurídico y no, y no nacional. Ni siquiera nacional, bueno, claro que hay que hacerlo nacional, pero sobre todo internacional, a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Mejor dicho, ahí tenemos que poner a disposición de la movilización social y de las protestas a todo el equipo de jurídicos que nos puedan ayudar a salir de esta situación. Eh, a la gente, sobre todo, eh, decirles que... Eh, pues en estos momentos nos encontramos en una situación bastante difícil frente a, a la resistencia eh, incluso lo político versus lo legal y, y en ese sentido pues vamos a tener que eh, tratar de rodearnos muchísimo de, eh, de quienes hacen garantía de nuestros derechos de manera internacional no solamente en términos humanitarios sino también legales hoy por ejemplo estamos viendo que en los puntos de resistencia ya no nos dejan grabar y ellos tienen toda la razón porque el grabar y hacer en vivos es obviamente ubicar rostros, es, es, es pues darle pie a que posteriormente se pueda judicializar. O ya salió también el uribismo a decir que eh, dan recompensas por los vándalos que están llevando a cabo estas situaciones. Entonces sí creo que nos toca rodearnos de los organismos legales internacionales para poder superar ese momento. Bueno. Bueno, entonces yo creo que ya podemos ir cerrando. Yo voy a hacer una pregunta que, que espero respondan. No la estoy haciendo desde un punto de vista romántico, sino contando con el lugar en el que están, tengan la capacidad y seguramente ya lo tienen previsto. Pero en los cargos que ustedes ocupan, en el oficio que hacen, eh, deben tener una capacidad de anticiparse a los hechos. Más o menos tenemos previsto lo que puede ser una noche como la de hoy, tenemos previsto lo que puede pasar en estos días previo al anuncio que se hizo de un diálogo con la con la mesa del Comité del paro, quisiera que me dijeran cada una ya como última como última respuesta y empiezo entonces contigo Catherine y es qué puede pasar y qué creen que puede pasar en estos siguientes días. Bueno, pues yo creo que puede haber una ola de violencia mucho mayor a la que está sucediendo en este momento. Eh, precisamente vemos con preocupación que incluso ya eh, hay cuerpos en, en, en ciertos eh, lugares, en, en, en ríos se encontraron un cuerpo de una persona que había sido desaparecida desde el 28 eh, de abril, que no se tenía rastro de ella. Entonces vemos como un recrudecimiento también a los sucesos y creo que esto va a seguir pasando. Creo que se va a re, seguir recrudeciendo la violencia y que decretar un estado de conmoción interior precisamente va a hacer que, que las autoridades, eh, la, la fuerza pública arremeta más eh, con mayor eh, violencia a, a la población civil que sale a manifestarse. Entonces, la verdad, yo sí siento mucha preocupación de lo, de lo, sobre lo que pueda pasar y eh, lo que decíamos al principio. Esta situación de paro es, genera muchos sentimientos, pero también genera como un entre esperanza a la unión de, del pueblo, también genera como una desesperanza frente a esta, a, a este, a, como actuar desproporcionado y a, a estas ejecuciones eh, del pueblo colombiano eh, de forma indiscriminada y en un claro desprecio por la vida por parte de estos funcionarios. Bueno, sí, creo que es muy probable que muchos coincidamos con ese, con ese pronóstico, lamentablemente. Ana, ¿cuál sería el pronóstico? ¿Cómo te anticiparías a estos días que quedan? Bueno, yo creo que es importante, ya que Catherine nos dijo un poco, eh, lo, pues en términos de violación de derechos humanos, lo que... Se puede prever si sí, hacer como un análisis un poquito más político de la situación. Hoy, precisamente, estábamos entre todos diciendo: bueno, ¿hacia dónde va el paro? hacia dónde podemos dirigir esta situación, eh, porque los análisis que hemos hecho hasta ahora es que los puntos de resistencia pues, son jóvenes, que son ciudadanías libres, que son civiles, que son personas, que no, muchos de ellos no se encuentran o no hacen parte de organizaciones sociales, sino que son jóvenes que tal como lo dicen ellos, perdimos todo y en este momento pues ya no nos importa perder incluso la vida, ¿cierto? Entonces, eh, lo, que, lo que nosotros queremos intentar hacer es que podamos eh, primero empezar como a acompañar eh, hacia dónde deben ir los pliegos eh, de petición de los y las jóvenes, porque muchos de esos pliegos son como la cabeza del presidente, la cabeza de Jorge Iván, la cabeza de Clara Luz, y bueno, yo creo que ahí tendríamos que entrar, eh, tenemos el deber histórico como organizaciones sociales de empezar a contarles un poco. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se va a la cabeza de Iván Duque? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se va en estos momentos la cabeza de Jorge Iván y así? Para poder identificar cuáles son las necesidades o un pliego incluso que nos permita dialogar con los gobiernos locales y el diálogo con el gobierno nacional. Eso por un lado. Lo otro es que me parece que es importante y clave poder eh, eh, pensar de manera correcta cómo en las centrales unitarias van a recoger a estas expresiones en los territorios porque precisamente hemos visto cómo históricamente las centrales pues tienen un pliego incluso ellos hablan de un muy, muy, muy buen pliego político, la renta básica, tal y tal y tal, pero si tú le vas y le, le, le dices a los chicos, miren ya hay que levantar porque se logró la renta básica, quizás no se va a entender y se va a sentir como que se les... Eh, van, van a ver como especies de dos, dos, los organizados y los no organizados llevando a cabo el paro nacional, entonces me parece que hay que entrar a acompañar de manera política esos puntos de expresión, sobre todo porque no sé si pasó en Bogotá, pero aquí en Cali pasó muchísimo que no dejaban eh, ni siquiera pasar lo humanitario, entonces la ciudad se desabasteció, no teníamos alimentos hoy por ejemplo hay unas peleas horribles en las gasolineras porque no hay gasolina, entonces están robando la gasolina, ya empieza a haber como una sensación eh, eh, de, de, de, de, de no sé cómo llamarlo, pero entonces ya los estratos altos salieron el día de ayer a disparar en camionetas, a decir que los tenemos secuestrados, que tienen una cantidad de armas, que si no los dejan pasar bueno, no sé, o sea una situación que ya raya en lo inhumano y que necesitamos empezar a controlar porque necesitamos alimentos, porque necesitamos la gasolina porque necesitamos por ejemplo que ingrese las ambulancias a recoger los heridos, o sea lo humanitario no se está teniendo en cuenta y necesitamos de direccionarlo eh, eso en función de poder generar los diálogos, las mesas de diálogos con los gobiernos locales y también con el gobierno nacional frente a lo que tenemos que eh, pedir para que obviamente esto se, se resuelva de manera mucho más política. Y por último, la pregunta sería, ¿es ¿qué va a pasar después del paro? Y yo creo que es importante eh, decir que todo esto que estamos viendo expresiones eh, en la calle, pues se tiene que haber materializado en las elecciones del 2022. No puede ser ir pasando que realicemos paros y se termine entonces eligiendo de nuevo al uribismo. Tenemos que hacer mucha pedagogía, trabajar mucho con la gente que hoy está indignada para hacerle entender que la, la disputa también es electoral y también es es institucional, quienes en últimas es el garante de los derechos. Entonces, esto apenas empieza. Aquí, por ejemplo, esto al parecer va para largo, pero sí necesitamos garantizar la vida, necesitamos garantizar lo humanitario y de aquí en adelante mirar cómo nos vamos a enfrentar a un 2022 que esperamos en este momento el uribismo no lo quiera golpear. Pues sí, Ana, yo de, de, de lo que dices concluyo y, y creo que hay que animar y ese es uno de nuestros derechos fundamentales y es ser sujetos políticos de manera activa, tenemos nuestro derecho a opinar y por supuesto a elegir a nuestros líderes eh, Diego veo que ya te fuiste quiero saber eh, rápidamente cómo dejaste los héroes, cómo se ve y que te despidas con la misma pregunta que le hice a Ana y a Catherine y es si te anticipas a estos cinco días ¿qué prevés que va a pasar? Bueno pues dejé los héroes y las heroínas eh, <ríe> cayó un aguacero tremendo les confieso entonces el SMAT no hizo nada pero el agua se hizo de las suyas pero entonces eh, saliendo una cantidad de gente alrededor del puente ahí debajo de los centros comerciales pero una cantidad es una cantidad creo que yo no era consciente de cuánta gente había ahí entre la 85 87 con 15 hasta la hasta las 76, 75, o sea, unos ríos de gente absolutamente conectada. Pues, ¿qué va a pasar? Yo creo que, yo creo sencill, sencill, sencill, sencillamente y frente a hoy en especial, con todo lo que pasó ayer por la noche, pues hoy la gente salió masivamente. Hoy hubo muchos puentos, puntos de concentración y todos había gente en Súa, en Ciudad Bolívar en el parque de los hippies, aquí en los héroes. Entonces yo creo que la gente va a seguir saliendo a la calle. La recomendación es en el momento en que traten de asusar, de, de, de, de, de, de maltratar la, la, la protesta, ya sea porque vienen estos chicos que muchas veces lo hemos visto y tratan de agredir, de violentar, de, de sí, como de, de, de, de, de, de perturbar, de armar bonche ¿Sí? que yo estoy convencido, yo creo que no son chicos que hacen parte de la protesta pues entonces ahí digamos, la recomendación es y si el esmato o la policía se meten es primero la vida, nosotros tenemos que protestar, tenemos que resistir tenemos que movilizarnos, eso es muy importante, con tapabocas por favor y distanciamiento social, les pido tapabocas, hoy vi muy pocos tapabocas, estoy impresionado pero además, eh, si pasa eso yo sí pediría un poco lo que estaba hablando eh, Ana, y es resguardar la vida. Nosotros primero tenemos que resguardar la vida. ¿Qué más vi hoy? Que yo creo que tiene que seguir así. Una cantidad de chalecos de derechos humanos, una cantidad de eh, gente del Ministerio Público, de la personería, de diferentes instancias del Estado que están cubriendo el derecho a la protesta. Eso me parece fundamental. Pero pueden venir días saciados, y yo lo confieso, pueden venir días dolorosos, las noches pueden ser dolorosas y nosotros tenemos que buscar mecanismos con un combo de concejales y concejalas nosotros estamos pensando dos cosas una, cómo acompañamos las noches, sin poner en riesgo la vida, pero cómo acompañamos las noches eso es fundamental porque acá la vida y los derechos humanos, en la noche de Cali en la noche de Bogotá, en las noches de Palmira, Ana, pues están en, en, en riesgo, entonces nosotros tenemos que ver eso, y también estamos construyendo una acción colectiva entre líderes, lideresas Organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, instancias internacionales y nosotros, concejales y concejalas, para ver cómo tenemos. Boroló los invitamos, además, mañana a las 8 en el Jardín Botánico. ¿Sí? ¿Cómo entonces generamos mecanismos de respuesta inmediata, de seguimiento y de acompañamiento y de protección? Porque esto tiene que seguir de alguna manera. La democracia no puede dejar de participar. Acá hay una intención. Y en estos próximos cinco días va a ser un punto crítico y lo digo con toda tranquilidad, pero también con toda franqueza. Nosotros tenemos que cuidar la vida, pero acá hay un pulso. Acá nos quieren arrebatar la democracia. Acá nos quieren arrebatar la vida. Acá nos quieren dejar instaurado un régimen del terror. Ayer en Siloé y Ana no me corrige, quitaron la luz, quitaron el internet, nos dejaron sin comunicación toda la noche sin saber qué estaba pasando. Eso es típico de un Estado autoritario, perdónenme. Eso pasaba cuando las SIS iban a entrar en los momentos más fuertes en, en, en Alemania. Y entonces, frente a, eso, frente a eso, nosotros tenemos que ser muy sensatos, muy tranquilos, promover el diálogo, pero también, si sí lo digo, seguir yendo a la calle, con todo el cuidado, no solo con el tapabocas en la boca, sino, digamos, sin que nos tapen la boca, pero tampoco que nos eliminen la vida. Ese es el punto, no nos van a tapar la boca pero tampoco nos van a quitar la vida. Bueno, pues yo les agradezco mucho, yo concluyo y coincido con ustedes que nuestro principal derecho es el de poder manifestarnos y expresar nuestro descontento con muchos, muchos aspectos, en particular aquellos que tienen que ver con, con el desarrollo social del país y por supuesto con la gobernanza y la confianza o desconfianza que le hemos perdido al actual gobierno y por supuesto cuidarnos y cuidar a los otros y cuidar a los nuestros. Eh, me despido dándole las gracias a Catherine como ciudadana, te agradezco mucho el cuidado que han tenido y, y, y el que siempre tienen, son valientes, son jóvenes y agradezco mucho que lo hagan, representan ojalá los valores y el valor simbólico de la vida y agradezco mucho la labor que hacen. Ana, aquí con la solidaridad total y absoluta desde Bogotá, por supuesto desde Boroló, eh, Siloe y Cali son, son Colombia, Bogotá es Colombia y tenemos que, por supuesto, seguir unidos en estas conversaciones para que todos sepamos cuáles son nuestros deberes y derechos, y Diego, pues eh, estuviste literalmente prácticamente en una corresponsalidad desde el lugar de los hechos, me alegro mucho que hubiese sido una una bonita experiencia que no hayas tenido que ver ningún tipo de, de acto violento. Agradezco tu voz de esperanza y positiva, como siempre. Y a Laura, al equipo de, de 070, a de Boroló, les agradezco mucho la invitación por esta conversación. Y pendientes de las redes de Boroló, siempre estamos mandando información verificada, chequeada, data confirmada. Y muchas gracias a las personas que nos acompañaron esta tarde. Mil gracias, mil gracias. Gracias.